La política sigue caliente, caliente, caliente. caliente. Mira, el, el, yo creo que ya esta, eh, a partir de esta semana y la, la que sigue, eh, hay cambios que... A ver, va a haber mucha eh, fuerza y, y, y... Van a seguir la sorpresa. Van a seguir la caliente. sorpresa porque yo... Hay cosas que una vez tú no entiendes. Mira, ese es el caso de, del PRD que tiene la capital con, con el caso de Hugo Vera que... Eso es insólito, después que tú tienes un candidato con boleta hecha y todo, y de repente pasa a apoyar a un candidato, porque eso puede y, y, eso puede suceder en, en momentos y, y, de negociaciones, y, y, ¿verdad? Claro, entonces tú dejar serio esto. a hay tres candidatos a regidores que ya han, que han hecho tiempo, por, eh, dinero, o sea, de todo. En ya, ya, color, no tiene, ya no, no, no pueden ser elegidos ya. Tengo entendido que en el día de ayer en una reunión de Hoy, reunión con el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, pues estos regidores, eh, a unanimidad, pues, renunciar, renunciaron a esta candidatura para pasar a apoyar a Domingo Contreras, que es el candidato alcalde por el PLD en el Distrito Nacional. Entonces, tengo entendido también que eh, van a, va a colocar... En en la, en la casilla, creo que la, número 3, la de Domingo Contratero, sin la foto. Sin porque imagen. ya no hay tiempo para hacer no, no. nada de eso. De manera que esto es una situación que cambia totalmente sí. el ambiente político en el Instituto Nacional con esta renuncia de Hugo Vera. Que desde, sí, sí. desde mi percepción y mi humilde forma de ver las cosas, entiendo serio, que es una decisión inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque Hugo Vera sabía... Sí, no, no, el, el, que, el, sí. que no el, podía el, permitir que le contaran los votos porque... Guardando la distancia, y lo voy a decir, yo creo que con Hugo Vera podría pasar, si de ir como candidato, lo que va a pasar con el doctor Leonel Fernández Arena, que si va como candidato va a ser ridículo. Sí, sí, a, a, le van a contar los votos y, ese, y eso va a ser un duro trauma Leonel es inteligente. Un duro trauma. Y con la ayuda del Tribunal Constitucional. Y tal vez la posible decisión de no va a permitir que se lo cuente, porque fácilmente no pasa como candidato. Sí, no, como candidato no. no va a ser candidato, porque lo que es hay que hay una decisión pendiente. Sí, no, una decisión pendiente, pero tribunal y, eso, y, eso, y para eso hay tiempo, tú o sea, claro, no, Para claro. esta no hay tiempo, pero para eso hay tiempo. Y eh, es difícil, porque una figura como Leonel, en ningún, en ningún tribunal le gustaría enfrentarse eh, internacional ni. ni, ni no, y además que yo digo que Leonel Fernández no se puede dar la figura política por lo que lo que significa no solamente en este país a nivel internacional, de darse el lujo de que le cuenten los 17 votos que él pueda sacar sí, eh, sí, yendo es... como candidato a la presidencia Si me pasé, no. tú me disculpas Sí, te, te pasaste, sí, que ¿Eh? claro, te pasaste Son más de 17 <risa> y medio. El, No, lo que pasa Esas son decisiones, primero que un, un, un muchacho que es joven y está en la política y, y se va a ver como en los demás partidos, no importa que usted los reciba, se va a ver como un individuo que puede tomar una decisión en cualquier momento, eh, que vaya en contra de su partido. O sea que usted lo va a recibir con, con reticencia, como Ahora, decía Ahora voy a hacer una eh... pregunta, serio. ¿Crees, tú, ¿crees tú que el Tribunal Superior Electoral eh, tome la decisión de decir que Leonel Fernández no puede ir como no. candidato? Tribunal no va a tomar esa decisión. Estoy totalmente seguro. Pues yo mira, difiero... Eh, difiero ¿Sabes por qué estoy totalmente yo creo seguro? Que va a ayudar a Lionel Fernández. Va a ayudar a Leonel Fernández, no, a a Leonel no, Fernández no, con no permitir. Mira, ley, yo creo que no. no porque, yo creo que no. Mira, eh, el, el, la, la convulsión que se puede no política en, en ese momento. Sí, no, no. No, un asunto de no, no, no, no es un tema aplicar oye, la ley? Oye, es que aquí la ley se aplica por figura. Pero en la ley. Ajá. Pero, el diciendo, Pero no sé, es la ley. Yo sé por dónde te digo que se va a aplicar. A Leonel Fernández, le, no, el, ese tribunal no le, va, no le va a decir que no va a poder ser candidato. Muy difícil. No, porque la ley... Muy y si, difícil. Y si se lo impide, no se le impide, no, si la ley... Impide, la ley se es que si se, es que se le impide a Leonel... Ah, bueno, sí, ya, porque las elecciones ya han pasado. Hay muchos mucho candidatos a estas elecciones que, que no podían ir tampoco. Eso es lo que te digo. Entonces, el, lo que, lo... Con esa decisión, lo que haría el tribunal es ayudar a Leonel Fernández a que no le cuenten Oye, los dirigentes votos cero. Fuerza del Pueblo, eh, en, mi, compañero, mi compañero le está asignando ya los votos. <risa> <risa> <risa> Leonel dime que son más o menos. No, tú me no, dices yo te hice la pregunta y me si más mira, o menos. Mira, Leonel tiene muchos caballos de Troya dentro del PLD. Sí, sí. Varios caballos de Troya sí, sí, sí, sí, en sí, el PLD. Pero el candidato es él. Ah, eso sí. eh. No, pero sí, sí pero si tú te das cuenta, la, la, las últimas encuestas que dan eh, a los partidos eh, sus, sus números sobre la apreciación que tiene el pueblo sobre ellos, eh, vemos que el Partido de la Liberación Dominicana no está muy muy bien parado. Eh. Eh, como, como que serio? En el... ¿No está haciendo seña Merlin? Sí, que, que no vamos a, a los minutos? titulares. ¿Eh? Sí, pero <risa> <risa> sin antes decirte que no sé si es ayuda. Es mejor la ayuda económica y no la ayuda del, de, la, de la presencia del presidente de la república, haciendo campaña abierta por sus candidatos. Se ha fijado en eso, que como lo eh, atribuyendo eso a la, al triunfalismo que puede que, que él enarbola debido a su gran ejecutoria política, pero le quiero recordar que hay una encuesta que dice que que uno de los, que la apreciación que tiene el pueblo es que tiene que haber un cambio de partido no sé si usted lo está apoyando como partido sin embargo no sé si, si le está haciendo un daño o le está haciendo un bien al candidato porque ahora mismo las figuras venden más que los partidos ¿Mm? qué a, tú a, opinas de eso así es así es ¿Mm? así es. vende a, más que los partidos si te, me está vendiendo los partidos a los voy a poner en el caso de Milenio Dúñez aquí, si él viene a vender el partido le está quitando ima, le está quitando a su imagen donde la y la imagen de los del candidato es la que está vendiendo últimamente. ¿Sí o no? ¿Eso es lo que está? Bueno, la gente está votando por un candidato, no por el partido. Ahí es. Vamos a reiterarle que el próximo viernes y sábado es este importante operativo médico que estará llevándose a cabo en el Hospital San Vicente de Paúl, encabezado por el doctor. Julián Javier, destacado Pero, cardiólogo dominicano que ejerce en los Estados Unidos de una parte, una labor social que viene a ejercer aquí en su pueblo, San Francisco de Macorís, donde también va a participar el doctor Franklin Rodríguez Pantaleón, director de Incadio. Así que viernes y sábado, Hospital San Vicente de paúl es este importante operativo médico, y el jueves aquí en Incadio estará dando consulta privada para ustedes que andan buscando una segunda opinión. Pon bueno, esa imagen. Esa es la primera noticia. Seguimos con los titulares, por favor. Con esa primera noticia que tú se pusiste. Se lo mucho que no viese rostro. Sí. Va, vamos no, a colocarlo. Bueno, para decir una cosita. Para decirle lo que piensa un humilde servidor sí. que no sabe de, de Ahí está. Decirle a esa noticia que Hugo Vera ni se murió, ni está interno, ni está en coma, para ser sustituido. Porque... Él está inscrito ya, donde se cerró. Sí, pero renunció. No, no importa. Sí. La Junta no, no, no admite eso. Sí, pero son dos. Eh, hay dos posibilidades. Serio. Oye, o dejarlo así como tomó la decisión el PR. No, oye. Pero no puede haber un sustituto. No pueden llevar un sustituto a la Junta sí. ahora. Lo que, está cerrado ese lo que tema. Porque no pueden cambiar no. la fotografías porque ya no hay tiempo. No, es que no puede. Porque ya ese, ese candidato está elegido y además de eso... Digo, ellos no hicieron... No hicieron no hicieron primaria recuerda, Pero ya fueron puede elegidos ser Romero que hay Ni un, se ha muerto Recuerda que hay un titular y hay un segundo si es el, La titular, vicealcaldesa si el Exactamente Entonces. Puede, y ninguna de son, esas ninguna son tres figuras son vicealcaldesas sí, se, lo, se, lo, se, se, se puede Y entonces la vicealcaldesa se fue Con la renuncia de Hugo O sea, él, aunque no quiso Aunque no quiere, aunque no quiso Hugo la hizo, se la llevó entre los pies